Gloria al Señor Jesús, qué bendiciones estar en tu casa, que nos recibes en esta hora. Poderoso es Dios que nos da la oportunidad de llevar la palabra de Dios a todo lugar. Estamos llegando a las naciones a través de este maratón de oración, de palabra. Gracias al Pastor Antonio Camacho que el Señor le ha puesto en su corazón poder llevar a cada uno de los predicadores de los ministerios de alabanza y adoración de todo ministro que ha pasado por la Cámara y por eh, este lindo ministerio que el Señor le ha regalado Nosotros eh, como iglesia les saludamos, les bendecimos Soy el doctor Julio Fabián, el Senior Pastor de la Iglesia de Restauración Puente de Fe en Santa Rosa, California. Desde aquí recibo una bendición y es un gusto poder estar con ustedes en esta hora. Esperamos que esta corta palabra que traemos sea de edificación para su vida, la, la vida de los suyos y el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Muy contentos de ser parte nuevamente de esta maratón y bendigo la vida nuevamente del pastor Antonio Camacho, así que es una bendición nuevamente estar con ustedes y quiero hablar de un tema muy importante, eh, es un tema que me apasiona, eh, es un tema que la iglesia local está recibiendo también a través de las enseñanzas y yo quiero eh, predicarte de un lindo tema que habla el libro de hechos, el tema que todos hemos estado escuchando es entrando a la profundidad del Espíritu Santo, entrando a la profundidad del Espíritu Santo. Y es un tema que me motivó, debido a que tenemos muy buena relación y amistad con el Pastor Antonio, y el Señor le ha bendecido con un libro. Y de ahí, de este libro que el Pastor eh, escribió, pude sacar una, un extracto eh, de cuatro razones que nosotros debemos de conocer. Así que vamos a orar antes de entrar al tema, antes de entrar a estas cuatro razones que quisiera dejarte en esta hora. Eh, estamos muy contentos nuevamente. Eh, mi esposa, Pastora Villegas, estará también al, final, al finalizar de este, esta prédica, orando también por las necesidades, por las naciones, por la libertad, sanidad y eh, los ministros a nivel internacional. Así que eh, oramos ahí en donde tú estás y puedes inclinar tu rostro. Le damos gracias al Señor, Padre. Te damos gracias por esta hora. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has puesto en nuestras manos. Gracias por tus bendiciones. Padre, te damos gracias por la salvación, Señor, que es importante. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Declaramos unidad, liberación a aquellos que están en este momento conectados, Señor. Te pido, Padre, que seas tú llevando el control de lo que hablaremos Señor en estos minutos Padre te damos gracias nuevamente porque tú eres bueno y tu palabra dice que tu misericordia son para siempre Señor así que en el nombre poderoso de Jesús bendecimos a los hermanos que están conectados Padre eh, como persona Julio Fabián se hace un lado para que seas tú a, tra a, a través de mis labios hablando Espíritu Santo haciendo rema esta palabra Señor en el nombre de de Jesús, decimos Amén eh, quiero que vayas a la palabra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 yo quiero hablarte de, eh, de lo que es entrando a la profundidad del Espíritu Santo pero no podemos hablar de profundidades no podemos hablar del Espíritu Santo sin conocerle y es importante que, que les conozcamos y la palabra de Dios está llena de su presencia desde el libro de Génesis hasta la Apocalipsis, pasamos por todos los libros de la Biblia, de la Palabra de Dios y encontramos la función del Espíritu Santo. Eh, el señor Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Ese Consolador es el Paracleto, de la ayuda que el Espíritu Santo nos ha dejado y que por, por él estamos aquí hoy parados predicando su Palabra. Por él estamos aquí siendo bendecidos, porque él se quedó con nosotros, no nos ha dejado solos. Entonces, mira lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 1, eh, versículo 8. Estamos leyendo la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estamos viendo esos testimonios que llegan de diferentes partes, del mundo pero lo que me llama la atención es que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y vemos ahí la historia de la Iglesia Primitiva cómo empezó el Espíritu Santo a moverse en medio de nosotros, en medio de la Iglesia Primitiva con los apóstoles que estuvieron en ese tiempo, recibieron ese poder esa unción fresca y a través de los años nosotros también hemos sido alcanzados a través de esa unción fresca del Espíritu Santo. Eh, así que la palabra está rica, hermano. No podríamos terminar de hablar del Espíritu Santo en una sola prédica. Nos llevaría muchas prédicas para hablar eh, de la persona del Espíritu Santo. Y yo hice un pequeño resumen para que podamos entender quién es el Espíritu Santo y luego poder entender cuatro razones que encontramos en entrando a la profundidad del Espíritu Santo, aleluya así que el libro del pastor Antonio Florido Camacho eh, él habla al entrar de la profundidad del Espíritu Santo y me llama la atención que habla de cuatro razones la cual me gustaría mencionar pero antes de mencionar esas razones quiero llevarte a lo que es el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo no es una vana influencia o una vaga influencia, ni una idea mística, es una persona. Y cuando decimos que es una persona, es porque el Espíritu Santo puede comunicarse y hacerse real en nosotros. También tiene sentimientos, también tiene autoridad, tiene poder. Y todo eso podemos eh, encontrarlo a la luz de la palabra. Así que el Espíritu Santo no es una energía como muchos creen. No es una fuerza, es una persona. Y como persona tiene sentimientos. Tú vas a sentir cuando el Espíritu Santo es contritado por alguna actitud que nosotros tengamos. Sea buena o sea mala, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es que nos dice las cosas buenas que debemos, deberemos de hacer. Eh, no podemos necesariamente verle pero es real porque es espíritu. Él puede impresionar mucho de nuestra vida por medio de su ser interno. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Es la tercera persona que hablamos del Espíritu Santo. Él es la tercera persona, pero es un mismo Dios, un solo Dios. Mucha gente eh, tiene esa, esa batalla interna de poder eh, definir quién es la Trinidad. Y la Trinidad sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Exacto. perdón, se ha quedado con nosotros. Así que estamos hablando de cómo entrar a la profundidad del Espíritu Santo. Cómo Dios Padre eh, ha dejado a su Hijo y que su Hijo nos dejara ese, ese ayudador. Él es omnisciente, Él es omnipresente, y es omnipotente. Son las cualidades que también tiene el Espíritu Santo. Él nos muestra atributos de su personalidad, su intelecto, su voluntad, su sensibilidad. Él está íntimamente dentro de las situaciones de nuestra vida, comunicándose con nosotros, abriéndose a nosotros para que nosotros podamos entenderle y conocerle. Amén. Así que qué lindo es cuando empezamos a conocer de la tercera persona que es el Espíritu Santo Él nos buscará una, un camino mejor Él nos guiará a una verdad Él nos ayudará a poder afrontar las situaciones diarias de nuestra vida es una persona y nos habla personalmente todo creyente debería conocer la realidad y poder del Espíritu Santo personalmente yo he sentido su poder, he sentido su autoridad y he escuchado sus consejos. Por eso estoy parado el día de hoy, predicando la palabra de Dios. Porque si hubiera recordado los tiempos pasados, posiblemente no estuviera aquí. Debido a que no tenía la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Pero tuvo que venir Él para poderme llevar en rectitud a lo que Él había establecido ya en mi vida. Así que todo creyente debería conocer la realidad y el del poder del Espíritu Santo. Trayendo vida directamente a lo, a lo más íntimo de nuestro ser. Es la, la fuerza que nos da el Espíritu, el Espíritu Santo. Sin Él no podríamos vivir nunca. Y podríamos conocer el poder de Dios, el poder del Padre. Así que es muy importante que tú reconozcas que tienes al Espíritu Santo. Que tienes su presencia. Somos templo y morada de Él. Qué lindo eso. Eso es eso. Eso es fantástico poder eh, determinar y, y conocer que Dios está con nosotros. Así que yo hoy digo la vida eh, de aquellos que están conectados en este momento y que no cabe duda que cuando conocemos del Espíritu Santo de Dios vamos a tener ese poder y esa autoridad. El buen Espíritu, como lo menciona Nehemías, él también tiene diferentes nombres. Se le da nombres como el buen espíritu, como lo menciona Nehemías. Se le da como el consolador, lo encontramos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 16 y versículo 26. Es el espíritu de verdad. Mire, qué lindo que es, qué atributos más bellos que le dan. Es el espíritu de Dios. Es el espíritu de Cristo. Es el Espíritu de verdad, es el Espíritu también de gracia. Y a través de los símbolos vamos a conocer también el Espíritu de Dios. Entonces vemos que la palabra menciona las diferentes atribuciones que se le da, se le da al Espíritu Santo. Pero también conocemos nosotros como creyentes la simbología del Espíritu Santo. A él lo conocemos también también. Eh, en los símbolos como de paloma, recordamos en el bautismo del Señor Jesús que venía, dice el Espíritu Santo, en forma de paloma. Así que ese simbolismo es importante. También se le reconoce como el sello de las arras, el agua, el agua viva, viento, el aceite, el fuego de la obra del Espíritu Santo, es importante en un discípulo de Cristo. Así que ese fuego es importante, esa agua viva que, que nace de nuestros mananteles internos, es porque el Espíritu Santo está por nosotros. ¿Qué hace también esa función del Espíritu Santo? Nos habilita para echar fuera demonios. Mira, es que nos ha dado un poder, nos ha dado esa autoridad de poder hacer eso, de echar fuera a los demonios como lo hizo el Señor Jesús. Jesús mismo dijo, cosas grandes harán, cosas mayores ustedes harán. Y cuando revisaba ese libro, me encontré con unas razones que avalan lo que la Palabra de Dios nos está diciendo. No cualquiera puede conocer y entrar a la profundidad del Espíritu Santo sin conocer eh, quién es esa persona de la, de la que se habla. Por ejemplo, yo no puedo conocer... Eh, a mi esposa si no le hablo si no me comunico si no entro en intimidad con ella no, no la voy a conocer si oigo del nombre de ella pero nunca me acerco así que nosotros para conocerle tenemos que acercarnos a él así que ya vimos en los símbolos que tiene el Espíritu Santo como fuego como paloma como sello eh, él es el Espíritu que nos da el poder que nos da la fuerza él está en todo lugar, Él todo lo sabe y Él está también consciente de las cosas que harán de venir para nosotros. Nos habilita entonces para echar demonios, nos habilita para hablar con Dios, como Dios quiere que a Él hablemos. Nos habilita para nacer de nuevo. Si en el Espíritu Santo no podemos nacer de nuevo. Ya nacimos de nuevo, los que estamos conectados en este momento, escuchando la palabra, pero sin Él no lo podemos hacer. Hubo, tuvo que venir el Espíritu Santo para convencernos. A toda verdad, será nuestro Consolador para siempre. Él no solo vino para un momentito, Él vino para quedarse con nosotros. Y qué lindo es cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos de los regalos que Él nos da a través de conocerlo. De esa manera, cuando tú empiezas a conocerle, estás entrando a la profundidad de el conocerle de Él. Y es importante que conozcamos qué es lo que tenemos ahora, por qué debemos de conocerlo profundamente, para saber que Él nos trae bendición, para saber que Él nos ha dejado un legado de regalos. Ahí vamos a hablar de los dones de sanidad, dones de fe, también sus frutos, o sea que no tenemos algo que es pasajero, sino algo poderoso en nuestra vida como, como cristianos, como creyentes. Él es también nuestra fortaleza cuando estamos en debilidad. Él también habilita la justicia, paz en nosotros. Él nos habilita en abundar en la esperanza. Él nos santifica. Él reparte varios regalos. Son los dones que les mencionaba. Y eso lo vamos a encontrar en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 4 al 11. Ahí vamos a ver, ahí podemos estudiar el número de dones, que son nueve dones los que da el Espíritu Santo al eh, creyente, al Hijo de Dios. Él también habilita el fruto del Espíritu en nosotros. El libro de Gálatas habla del de fruto, fruto del Espíritu Santo habla del gozo habla de la, del amor, habla de la fe habla de la paz, de la paciencia de la dignidad, de la bondad y todo eso tenemos que tener nosotros como cristianos así que ya conociendo en una forma general y así a vista de buen pájaro, como dicen verdad de buen águila ya conocimos quién es el Espíritu Santo no se te olvide que es una persona no es una energía no es una fuerza es una persona como tú y yo. Así que él también tiene sentimientos. Nuestras actitudes, nuestros hechos pueden Puede, Podemos apagar esa llamita que está encendida en nosotros si nosotros no llevamos eh, en rectitud eh, en nuestra vida cristiana. Vamos a hablar de cuatro razones por las cuales necesitamos conocer para poder entrar en la profundidad del Espíritu Santo el Pastor Antonio Florido habla de cuatro razones y me interesé en, en cuatro de ellas él habla más de más razones pero me y, y, importante fue tomar cuatro de ellas una de ellas que me, me interesó mucho y lo que la palabra es, también nos habla es tenemos que tener nuestros propios procesos cuando habla el uh, Pastor eh, Antonio sobre los procesos que toda persona debe tener, es importante reconocer que es cierto. Nosotros, como cristianos, tenemos que pasar por un proceso. Los desiertos que le llamamos, las tormentas que vienen a nuestra vida como cristianos. Pero, ¿por qué ahora me pasa esto? Si antes, cuando andaba en el mundo, tenía dinero y no me pasaba nada. Y ahora que estoy cerca de Dios y que trato de llevar una vida recta, ahora me sucede esto. Bueno, es que. Antes no miraba de dónde el dinero venía, antes no habías visto lo, cómo era ese dinero tal vez mal habido que llegaba a tus manos. Pero cuando ya tuviste conciencia de ver lo que estabas recibiendo con una mano manchada, entonces te diste cuenta que no era bueno. Pero eso no lo conocías. Y pasarás ya dentro del proceso que el Señor te pone es para que vayas madurando espiritualmente necesitamos tener un proceso para que llegue la madurez espiritual en nuestras vidas eh, toda persona que no pasa por el proceso espiritual, eh, quiere que su vida sea una vida cómoda, una vida de que yo llego al culto cada domingo, eh, no estoy en oración, no estoy eh, en nada, estoy conforme con lo que Dios está haciendo en mi vida así que, eh, ¿por qué me voy a ocupar? pero seguirá siendo una persona que va a seguir tomando lechita será un bebé y nunca pasará por un proceso y cuando llegue ese proceso si está débil pues posiblemente se quede en el camino pero los procesos nos ayudan a madurar nosotros hemos pasado procesos grandes y no son agradables definitivamente cada proceso trae su propio dolor y trae su propia angustia no hay ningún proceso que sea agradable para nosotros como cristianos pero es importante porque al final del día vamos a ver que hay un propósito en la vida del cristiano a través del propósito de Dios que ha puesto en nuestra vida y la fortaleza que el Espíritu Santo nos da así que tienes que pasar por ese proceso hay unos que pasan por el proceso de enfermedad otros por el proceso de escasez de finanzas otros en el proceso del matrimonio a punto de separarse, pero debemos eh, que recordar que nosotros como como cristianos tenemos eh, esa gracia y favor de tener al Espíritu Santo que es nuestro consolador es nuestro maestro y nos ayuda a salir de esas situaciones complicadas. Entonces el, el primer la primera razón es pasar por un proceso. Ese proceso te lleva a la madurez espiritual. Número dos. Entrar a la profundidad del Espíritu Santo es entrar a la sanidad total de un hijo de Dios. Mira qué lindo es. Cuando entramos a la profundidad del Espíritu Santo, ya vamos a nadar en esas aguas del Espíritu Santo y vamos a tener sanidad. ¿Cuánto es lo queremos tener sanidad? La sanidad puede ser una sanidad física, mental, emocional. Eh, dice la palabra de Dios, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 9, leo la versión, eh, palabra de Hispanoamérica, dice el, la palabra de Dios, el mismo y único espíritu, espíritu, espíritu, que otorga a uno el don de la fe, concede a otro el poder de curar enfermedades, entonces no solo ahora, eres un hijo de Dios, ahora tienes la presencia del Espíritu Santo, sino que ahora tienes un poder para curar enfermedades, para sanar a los enfermos. Nos hemos encontrado a veces que hay gente que está llena de la unción del Espíritu Santo, y solo con orar por el enfermo, vemos que ese don de sanidad está manifestado en esa persona, vamos a ver ese enfermo sanado. Hemos nosotros experimentado como pastores, la sanidad de los enfermos. Entonces es importante saber que entrar a la profundidad del Espíritu Santo es entrar a una sanidad en el Hijo de Dios. Qué lindo es poder saber que la sanidad también nos las trae el Espíritu Santo a través, de, a través del don que nos da el don de sanidad. Así que es importante el ma, amado hermano que estás conectado en este momento que sepas que si hay un don, que es el don de sanidad, tú lo puedes anhelar y decirle, Espíritu Santo, yo quiero que me des ese regalo, yo quiero tener ese don para ponerlo en práctica con mis seres queridos, con la congregación, en donde tú te aún ¿no? con alguien de un, de un trabajo, aunque sea secular, si tú estás en un trabajo, Dios te ha dado el poder, a través de su Espíritu, de poder sanar a los enfermos. Amén. Eh, la sanidad, sanidad divina puede quitar de nosotros una depresión, puede quitar de nosotros una ansiedad, puede quitar de nosotros trastornos emocionales, puede quitar de nosotros enfermedades incurables, para mencionar el cáncer, puede también quitar de nosotros raíces de amargura en nuestra alma. Recuerda, cuando tu alma está enferma, nuestro exterior va a manifestar lo que nuestra alma dice, dice de nosotros. Esa raíz de amargura te puede traer enfermedades. Eh, y he conocido personas que han padecido de trastornos de eh, artritis reumatoidea, eh, problemas en los huesos, problemas estomacales, eh, problemas de ansiedad, de depresión hasta el azúcar alta porque viven un constante estrés un constante, una constante ansiedad entonces el Espíritu Santo tiene que venir a sanar nuestra alma para que podamos estar bien ante los ojos no solo de la congregación de nuestra familia sino estar sanos en la presencia de Dios qué lindo es el Espíritu Santo Él puede sanar de raíz todo lo que hay en nuestra alma. Pero algo importante que tenemos que saber: si hay tramos en nuestra, hay tramos incomplejos en nuestra persona, debemos ser humildes ante el Espíritu Santo y abrir nuestro corazón para que sea Él que nos sane. Y esa sanación es una sanación, sanación divina que viene de parte de Dios a través de ese Espíritu Santo. Así que espero que estés entendiendo esa parte. Conocer la profundidad del Espíritu Santo. Nos trae sanidad. Entonces, cuando más te metes con Él, esa sanidad va a llegar y, y vas a caminar en gozo y esa depresión se va a quitar, esa ansiedad que tienes va a desaparecer. El Espíritu Santo toma control de tu vida y eso va a, a mostrar un reflejo diferente en tu rostro, en tu manera que actúas. Otra de las razones, la número tres, ¿Cómo entrar a la profundidad del Espíritu Santo? Es entrar en la intimidad con el Señor a través de la donación. A muchos les cuesta esta parte. Una parte tan sencilla de entrar a la intimidad con el Señor. Tenemos enfermedades, tenemos problemas, pero no buscamos de Dios. Queremos que el pastor... O que al final de la semana, que es el día domingo, llegue a la iglesia y que todo lo que ha acumulado se resuelva en un solo instante. Cuando nosotros no buscamos de la intimidad de Dios, no buscamos en la oración, eh, no buscamos en la palabra, no buscamos. Nada más queremos una muleta que es el día domingo donde alguien va a orar por mí. En lugar de yo poder empezar a buscar esa ayuda personal entonces la profundidad de entrar a la presencia del Espíritu Santo se busca en adoración. Y la adoración es buscar en la, en la oración, buscar en la alabanza, buscar en un canto. La palabra de Dios dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3, en la Biblia de las Américas menciona lo siguiente, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. O sea que nosotros adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Cuando tú empiezas a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo adoramos en la intimidad, es necesario que nos despojemos de las personas que somos, a veces nos da vergüenza levantar un canto, a veces nos da vergüenza hasta levantar la mano. Nos da vergüenza tener actitudes reverentes hacia el Señor. Y eso es porque no hay humildad en nuestro corazón, eh, falta de sencillez, eh, falta de honestidad tal vez. O tal vez tenemos traumas complejos que no nos permiten ser libres. Así que tenemos que despojarnos de, de ese viejo hombre para poder entrar en la intimidad y en la oración, es postrarnos ante los pies del Señor, de una forma humilde, tenemos que ser humildes ante Dios y postrarnos, y decir Señor aquí estoy, perdona toda falta Señor, perdona si te he fallado, y en ese clamor que tú vas a tener, a través de buscar en esa intimidad con Dios, Vendrá dentro de tu interior Río de agua viva Donde tú vas a clamarle Tú vas a llorar Y tú puedes levantar hasta un canto Hemos confundido la oración Con ser parte de un concierto musical Si sí hay alabanzas hermosas Pero qué lindo es que tú levantes Un cántico nuevo Cada vez que estás en, oración, en, en, en tiempo de oración En la intimidad con el Espíritu Santo el Espíritu Santo le gusta llegar en la quietud, en la intimidad de nosotros. Él llega como un viento cuando estamos orando en la intimidad y tú vas a sentir su presencia. No podemos empezar a, a liberar y a gritar antes de sentir la presencia del Espíritu Santo. Cuando nos postramos en esa profundidad de la búsqueda del Espíritu Santo, vamos a sentir su presencia. A él le gusta llegar en lo callado con un viento apacible. Él llega, nos toca nos, y nos llena de su presencia. Así que eh, quiero entonces recordarte que tienes que tener un tiempo de intimidad con el Señor. En la madrugada, tres, cuatro, cinco de la mañana, tienes que hacer un tiempo para tener intimidad con el Señor. Levantarle un cántico nuevo. Pastor, yo no puedo cantar, Pastor, no tengo la voz. Es que estás en la intimidad y el canto que tú vas a levantar, Señor, viene de, de adentro de tu persona. Vas a soltar ese cántico con letras que él mismo te va a dar y le vas a adorar y le vas a alabar. El cántico de adoración no depende de un ritmo de alabanza, si el ritmo es lento o es rápido. La adoración viene de, de dentro de ti, de ese interior, de ese hombre interno tu alma va a salir ese clamor para el Señor y así es como nosotros eh, podemos nosotros entrar a la profundidad del Espíritu Santo entrando en la intimidad a través de la adoración bien, así que tenemos que postrarnos a él buscarlo en continua oración búscalo en continua oración y punto, y la razón número cuatro, que también me llamó el, el interés de poder eh, hablar de, de estas razones, cómo entrar a la profundidad del Espíritu Santo, es caminar en el Espíritu, es vivir rectitud. ¿Y cómo se hace eso, pastor, para caminar en rectitud? Pues, el libro de Gálatas también lo dice, de los 5 y versículo 15 al 18 dice lo siguiente la zona de la carne y el fruto del Espíritu Santo habla de una lista pero no te voy a hablar de la lista de la obras de la carne y tampoco te voy a hablar del fruto del Espíritu Santo pero sigue sí unos versículos que me llaman la atención cuando tú quieres caminar en rectitud, cuando tú quieres caminar correctamente dice digo pues anda en el Espíritu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 No está la ley del pecado, porque el Espíritu Santo es recto, es santo, tres veces santo. Entonces nosotros tenemos que buscar esa santidad. Entonces recuerda, tenemos que pasar por un proceso. Tenemos otra razón de buscar en la profundidad del Espíritu Santo, es adorarle a Él. Es caminar en rectitud, caminar en santidad, por no decir otra palabra. Es también para poder entrar en la profundidad del Espíritu Santo es entrar en la intimidad buscándole en la oración. Así que conociendo entonces las cualidades y los símbolos del Espíritu Santo, eso nos orientan a poder saber en dónde estamos parados. Hablar del Espíritu Santo es algo hermoso. Mucha gente está confundida porque menciona mucho a Jesús. Dice que... Jesucristo ahora está a la diestra del Padre. El mismo dijo, me voy y hago morados para ustedes. Él está allá en el trono de la gracia, a la derecha del Padre, pero Él dijo, les conviene que me vaya porque le dejaré algo mejor el Consolador que es el Espíritu Santo, el paracleto es la muleta que ahora nosotros como cristianos tenemos. Así que eh, Hablar de él nos llevaría meses. Y cada vez que tú hablas del Espíritu Santo, suceden cosas maravillosas en tu vida. Suceden cambios, suceden grandes eh, milagros. Quiero terminar con esto diciéndote lo siguiente. Entrar a la profundidad del Espíritu Santo nos traerá una convicción, nos traerá conversión, nos traerá restauración, sanidad, y libertad para todo aquel que le busque. Vendrá a él a la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. Así que si tú quieres tener libertad, si tú quieres ser libre de toda la enfermedad, si tú quieres que tu ministerio siga creciendo y, y avanzando, tienes que buscar en la profundidad del Espíritu Santo, conocer su persona, conocer lo que a él le gusta. Conocer y obedecer también lo que Él quiere de nosotros. Así que te digo con esta palabra de lo que es las cuatro razones que he podido encontrar en este día. Y que gracias al pastor Antonio Camacho porque nos dejó escrito este libro. Eh, que lo tengo en mi oficina y cuando lo leía me movía mucho la emoción de poder extraer de él unas razones. Y leía la palabra de Dios esa palabra fue hermosa así que voy a invitar en esta hora pastora Lisbe de Fabián que es mi esposa, que ella nos lleve eh, en un tiempo de oración por los enfermos por las naciones por la sanidad y la liberación Amén Amén, así mismo juntamente con todos los que estamos conectados en este momento la palabra de Dios dice que donde hay más de dos, ahí está el Señor así que creemos que tú estás aquí Señor pero especialmente tú Espíritu Santo, tú eres precioso tú eres el amado tú eres nuestro amado que Jesús nos dejó para que nos ayudaras en todas las situaciones malas que podemos pasar o estamos pasando en esta tierra, sin ti nada podríamos hacer porque tú eres el que trae el lavar la palabra del Señor del cielo a la tierra y nos da la revelación y nos das el que tenga lo que tengamos que hablar para esta tierra. Así que, Espíritu Santo, te pedimos que estés tú manifestándote en esta noche, manifestándote en este día, manifestándote en esta tarde. Manifiéstate con el poder, con el poder, con el Dunamis con esa dinamita que necesitamos, con el don de poder que cada uno tenemos, con esa autoridad, venimos delante de ti, Decirte, amado Espíritu Santo, derrámate ahora, ahora sobre el necesitado, como aceite de rama, pero hoy tiene un aceite de sanidad, oh, re, ba, ba, ba, ba, ba, un aceite de sanidad, Espíritu Santo, un aceite de sanidad sobre aquellas personas que están enfermos, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están sufriendo, madres, familias que tienen eh, eh, gente, hijos, esposos eh, en el hospital que están en un, en, una, en un respirador aquellos que aún han perdido su familia nosotros no podemos entender el dolor de una madre el dolor de una esposa cuando perdió a alguien pero te pedimos ahora oh Espíritu de Dios Espíritu amado de Dios ven, ven y reposa sobre cada mujer, sobre cada hombre, sobre cada joven, sobre cada eh, humanidad. Te lo pedimos, oh Espíritu Santo, aún los que no te conocen, que los que están enfermos en los hospitales, Espíritu de Dios, también que no te conocen, sean tocados, sean llenos, que tu fuego caiga sobre ellos en esta tarde. Te lo pedimos en esta noche. Espíritu Santo a la obra a la obra redentora porque solo de ti puede venir eh, decía el pastor que muchos no conocen bien tu presencia o muchos ya no la sienten porque han contristado tu corazón Han entristecido delante de, alguien entristecido el corazón tuyo y por eso les cuesta por eso han puesto un corazón de piedra, yo pido por esos corazones ahora que tú los conviertas en corazón de carne, esos corazones que se ablanden ante tu presencia, te pido perdón por aquellos que te han conquistado en este momento, te pido perdón por aquellos que se han alejado y han apagado tu presencia por el pecado, por el, el rechazo hacia ti, oh precioso Espíritu Santo llena esta casa, llena el lugar, el estudio donde está el pastor llénalo, llénalo ahí llénalo con tu presencia reba, ba, ba, ba, ba re, ba, ba, ba, ba yo declaro -basaya, que tu reposas sobre él ahora, gracias por esa palabra gracias por esa revelación que le has dado por medio de ese libro que nosotros compartimos también, hablar de ti oh Espíritu Santo sería nos llevaría horas y horas pero con solo hablar de ti, es que tu presencia empieza a inundarnos, ahora yo te pido por los que nos están viendo por los que están señor atribulados por los que están agobiados por los pastores especialmente, los pastores de toda esta nación, pero especialmente pastores de Puerto Rico pastores allá en Puerto Rico por los que están a punto de caer en tentación, por los que están pasando situaciones de enfermedad, por los que están pasando situaciones de finanzas oh señor eleva dales tú, Señor, la sabiduría, Señor, levanta los sabores, Espíritu de Dios, no nos dejes, dice tu palabra, que tú eres nuestra muleta, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro pronto auxilio, ¿a quién vamos a ir si no solo a ti?, Pedimos por la nación de Puerto Rico, por el, por el país de Puerto Rico, pedimos por la nación de Estados Unidos especialmente, venimos clamando, venimos declarando, Señor, que ninguna alma forjada contra el pueblo de Dios prevalecerá por lo que está pasando, toda persecución, Padre Santo, toda persecución, Señor, Tú estás con nosotros, Tú nos ayudas, Señor, Tú nos ayudas, Señor, a que seamos invisibles, a que seamos, Señor Jesús, Invisibles delante de aquellos que contra nosotros quieran venir, Padre Pero también te pedimos, Señor, por el estado político de esta nación Padre Santo, tú tienes, tú tienes, tú tienes, Señor El propósito y tú sabes el porqué están pasando las cosas Yo te pido por las iglesias, por todas las iglesias del mundo Especialmente por la iglesia de, minas, de, de, de donde yo vivo, de la ciudad iglesia de Santa Rosa, iglesia señor de California, iglesia de Puerto Rico, iglesia donde quiera que me estén viendo, en este momento, levántense sigan adelante, que el señor está con nosotros, cuando el señor no nos ha llamado, él no nos va a dejar, así que Espíritu Santo, yo te doy gracias, bendigo bendigo la palabra, bendigo la palabra, bendigo al pastor, al pastor al pastor que nos ha dado la oportunidad de orar, que nos ha dado la Oportunidad de la palabra me lo bendigo en el nombre de jesús padre sigue usando en las redes sociales sigue señor usándolo para que proyecte señor jesús la palabra la oración la alabanza la adoración síguelo usando más y más sigue llevándolo señor lo declaramos en el nombre de jesús padre te pedimos por todos los que van a estar conectados y los que van a seguir dando palabra en este señor maratón, padre úsalos con poder, oh precioso Espíritu Santo de Dios, oh amado Espíritu Santo de Dios, úsalos con poder, úsalos con autoridad, úsalos Señor Jesús, con ese denuedo de tu Santo Espíritu ese poder, esa autoridad para declarar sanación yo declaro sanación sobre la nación de Estados Unidos, yo declaro sanación, en de los hospitales padre, ¿vale? yo declaro que el ángel de sanidad va señor a donde quiera, señor que sea necesidad, declaro sobre las familias, padre, ¿vale? santo en sus casas, especialmente en la ciudad en mi ciudad, en Santa Rosa, en la ciudad donde usted vive en el nombre poderoso de Jesús declaro el aceite de sanidad en esta noche, señor derrama tu aceite de sanidad señor, no solamente por los enfermos de COVID, sino por los que están enfermos Señor de otras situaciones Señor de depresión de angustia de tristeza de Espíritu de suicidio En el nombre poderoso de Jesús Por el poder de tu palabra Por el poder del Santo Espíritu de Dios Yo declaro que se va nuestras armas de milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, para derribar fortalezas de maldad declaro que toda fortaleza declaro Señor Jesús toda fortaleza, todo yugo cae, cae, cae, en el nombre de Jesús Padre, en el nombre de Jesús se Y en, en el nombre de Jesús Padre, hay un pueblo Señor que está dormido, levántalo oh Dios, levántalo Señor a ese pueblo que está dormido Padre, que se levante Señor en poder, en oración que te busque, estos son tiempos que el Señor está llamando al pueblo a marchar en las madrugadas a levantarse Señor en oración pero sobre todo en clamor ese toro el clamor Señor, el clamor Señor ese clamor Señor que va a salir Padre, del vientre Señor Jesús con ruego, Padre, con llanto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús lo declaramos necesitamos clamar necesitamos clamar necesitamos clamar pueblo de Dios yo oro por yo declaro yo oro por un pueblo que se levante en clamor dejemos de hacer oraciones pasivas ya Sí, tenemos que tener intimidad con el Señor pero luego levántese hay un clamor mire si en usted hay necesidad es tiempo que usted clame porque la necesidad nos hace salir sacar el grito y decirle Jesús Jesús, Jesús, ayúdanos, ayúdanos en la situación. Yo no sé cuál es su situación, su situación de trabajo, su situación, su situación matrimonial, su situación, yo no sé, pero yo hoy pongo esta palabra y declaro que usted, vamos, levante su mano, que usted es libre, que usted es libre, que usted es libre en el nombre poderoso de Jesús. A ti damos la honra y la gloria. A ti damos la honra y la gloria, a ti Padre Santo, a ti Señor, a ti tú eres Dios poderoso, oh derrama, derrama tu amor, abrázanos con tu amor Espíritu Santo, abrázanos a los que te necesitamos, yo no sé cuánta gente hay conectada que está tribulada que está oprimida en el nombre de Jesús, yo declaro que el amor ahora derrama, remalo, va, va, va, va, va, va. derrama de tu amor, Espíritu Santo, abrázalos, abrázalos ahí, consuélalos, consuélalos, consuela aquel que está necesitado de ti, aquel que se siente solo, aquel que está angustiado porque no tiene, porque no entiende, pero tú que eres nuestro Revela los revela el por qué a los libres en este tiempo que en su corazón los corazones se dispongan a ser libres de situaciones que nos hacen caer y no lo entendemos, pero es porque el Señor quiere tratar con nuestro corazón y a veces nos va a tener que quitar cosas que nosotros estamos tan seguros que son nuestras y, y, y el Señor tiene que tratar, tú tienes que tratar con nosotros. Te pido que ayudes al pueblo a entender, Espíritu Santo, llévalos, llévalos a lo profundo de su vida, llévalos a lo profundo, que vean lo que hay en su alma, que eso es lo que los está haciendo caer una y otra vez, eso es lo que los está haciendo caer en el pecado, no levantarse porque están pasando cosas, revelalas, Espíritu Santo, yo te lo pido en el nombre de Jesús, aquellos que están en ayuno pongan, pongan sus debilidades, dígale Espíritu Santo sácame el archivo de mi vida, donde estoy mal sácamelo para que yo pueda ser libre y entregártelo en estos tiempos, en este día el Espíritu Santo nos ayuda porque el Señor está tratando con la iglesia dice que el Señor la palabra dice que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para que cuando las pruebas vengan el trato y el, el meneo que el Señor nos va a hacer, no decaigamos, nuestra fe no decaiga, nosotros oramos por aquellos que están en el mundo y aquellos que no pueden, aquellos que no se sostienen porque no saben cómo, así que en el nombre de Jesús yo doy honra y gloria ahora por esta palabra, por esta oración, bendigo, bendigo, bendigo, bendigo en el nombre de Jesús, al Pastor, doy gracias por la palabra y en el nombre de Jesús yo declaro que es más grande y poderoso el que está en nosotros que aquel que está contra nosotros. Así que Dios me los bendiga a todos, Dios me los bendiga, amén y amén. Gracias Pastor Luis, es una bendición tenerte acá y darle gracias al Pastor Antonio Florido Camacho por la oportunidad que nos da de poder llegar los distintos lugares, las distintas naciones a través de esta palabra eh, bendecimos la vida de cada uno de ustedes que estén cuarentados les pedimos de favor que siempre apoyen eh, todo lo que está haciendo el pastor Florido, porque eso trae mucha bendición al pueblo de Dios queremos que cada día con las prédicas con las oraciones con la intercesión con la alabanza podamos eh, ser un equipo unidos, un solo equipo una solamente, no solamente, un solo Dios, para poder ayudar a aquellos que realmente necesitan de que, conocer, que conozcan la presencia de Dios. Así que desde acá, de la Iglesia de Restauración Puente de Fe, en Santa Rosa, California, les bendecimos y les decimos que gracias por la oportunidad y pronto nos volveremos a ver. Si no es en esta pantalla, será en otra, pero que no, nos vemos, nos vamos a ver con el favor del Señor. Muchas gracias. Es el bebé